Hola, bienvenidos a las segundas jornadas de ética aplicada que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Para esta ocasión, los invito a todos a que asistan y me va a corresponder tratar un asunto que tiene que ver con el destino y, y con la época que está viviendo, digamos, las la ética aplicada hoy día. Así que, bueno, los dejo invitados a la jornada. Inscríbanse.